Siguiendo con la historia de la medicina ancestral china, hoy en el capítulo 3 de Sabia Naturaleza, vamos a hacer una fusión del conocimiento médico ancestral para que vean hasta qué punto hoy en nuestros días marca la diferencia en cuanto a lo que es un proceso integral y lo que es un proceso reduccionista que transforma en partes al ser humano. En el año 2011 aproximadamente recibo una información desde Alemania que en unos instantes les voy a compartir. Pero antes quiero hacer hincapié en esta frase muy interesante, en este concepto ancestral muy interesante. Hemos de tener cuidado si calificamos de supersticiosos a los antiguos chinos o a los antiguos egipcios mesopotámicos, indios, griegos o romanos, porque bien podría ser que los ignorantes resultáramos ser nosotros, ya que los últimos descubrimientos en física, psicología y otras ciencias sugieren que la adivinación y otras prácticas metafísicas de estos pueblos antiguos en realidad eran medios para acceder a niveles más profundos de sabiduría e intuitiva. Debemos recordar que esas personas de la antigüedad que consultaban oráculos no solían ser personas comunes, sino los poderosos como generales y emperadores que siempre estaban asesorados por los hombres más sabios de su tiempo. Además de este concepto introductorio de la medicina ancestral china, fíjense, hoy en 2023 hablamos de la correlación inicial. Eh, y de una mantención en el concepto médico ancestral y lo que hoy podría ser médico moderno. En el año 2011, el 30 de marzo, recibo esta correspondencia de la empresa Quantec, profesor Martín Robinson, en la dirección de aquí, estoy, y hace referencia justamente al sistema de biocomunicación instrumental con Quantet, medalla de oro, mejor innovación 2010 en el sector del desarrollo de la salud. Esta información, esta investigación que comparto con ustedes es nada más y nada menos que el ejemplo más claro de que la medicina ancestral china es la base para el desarrollo tecnológico actual de aquellos científicos, de aquellos médicos buscadores de la verdad, en donde lo que se precisa es una integración bioenergética funcional para volver al origen, para hacer procesos de mantención, prevención y regeneración bioenergético que incluye el ADN nivel celular, la parte de lo que se llaman enfermedades crónicas degenerativas, con una visión integral. Para esto les voy a leer algo que sucede a diario y que yo también he tenido que padecer por haber, de alguna forma, descuidado parte de mi salud y haber tenido que depender de un proceso ortodoxo, limitante y reduccionista. El dilema de los dentistas. Dice así, el dilema de la odontología, este es un artículo de Peter von Wagner de del mismo eh, concepto que me brinda la medicina cuántica a través de este sistema que yo recién les mencioné. Justamente este es el dilema de la odontología. El dentista es responsable de la salud de la mandíbula y los dientes y tiene que luchar contra muchas influencias que quedan fuera de su ámbito de competencia oficial. Aparte de la higiene el bucal y de los hábitos alimenticios de sus pacientes, hay otro factor del que cada día se habla más en odontología. Desde hace décadas, la electroacupuntura trabaja con el concepto de meridianos internos. Entre tanto, se parte del conocimiento de que los meridianos que recorren a la superficie de la piel no empiezan en el punto 1 y terminan en el último punto del meridiano en cuestión, sino que vuelven a cerrar el círculo hasta el primer punto del meridiano por el interior del cuerpo. Eso tiene su lógica, un flujo de energía en una recta en una recta eh, se encontraría con un callejón sin salida, mientras que en un círculo cerrado no pone ningún tipo de resistencia al flujo de energía. Gracias a la investigación empírica de la electroacupuntura se ha descubierto que todas las parejas de meridianos, canales o resonadores pasan también por los dientes. También en la medicina general se sabe desde hace tiempo que las muelas de juicio supurantes pueden causar trastornos cardíacos e incluso infartos y la relación entre los dientes incisivos y la zona urogenital también se conoce ya empíricamente. Puesto que a los colmillos también se les denomina dientes del hígado, a nadie le sorprenderá que el meridiano interior del hígado, de la vesícula biliar, pase por así. Vamos a hacer una referencia, meridiano de vesícula biliar, por fuera. En este caso mostramos su recorrido. Lado externo, zona Jan, va por detrás de la espalda y bordea la cabeza llegando hasta toda esta zona. Fíjense ese estudio ancestral, cómo podía determinar el recorrido de ese flujo energético de ese proceso tan milenario y que hasta la fecha mantiene una total vigencia y que ha prevalecido para permitir al desarrollo tecnológico de visión integral hacer justamente esa interacción de desarrollo bioenergético, con la electrónica y la tecnología del Entonces, el problema de, es que el dentista que pretende dar el mejor tratamiento a un diente determinado, choca con sus propios límites cuando el diente afectado se sigue debilitando debido a una enfermedad de los órganos que le llega por el meridiano correspondiente. Esto no es tenido en cuenta por gran parte o la mayoría de los médicos especializados en la odontología. El dentista debe poder confiar en que no construye sobre arena y en que las fuerzas autocurativas del cuerpo pueden activar la curación. Sin embargo, en la práctica suele pasar lo contrario. Según el diagnóstico orgánico se necesitarán implantes o puentes porque no se consiguió estabilizar los dientes, lo que en el fondo no era un problema odontológico sino que estaba influido por fuera igualmente. El dentista tampoco puede hacer nada cuando los dientes que deben aguantar un puente también acaban por ceder. Si el dentista debe poner un puente desde un colmillo hasta un molar, depende de que ambos dientes aguanten el puente y puede hacerlo todo lo bien que se pueda. Si los dientes de aguante se debilitan debido a diagnósticos orgánicos que pasan por los medianos correspondientes, no puede hacer nada y no tiene más remedio que mirar frustrado como el puente. Pregunta, ¿es el diente el que sobrecarga el órgano o viceversa? Si se trata de una enfermedad grave de los dientes, la relación con el órgano correspondiente a través de los medianos existe siempre y hay que trae, tratar ambos, el diente y el órgano. Cosa que casi nunca se ve. O dicho de otro modo, si el órgano estuviera sano y el mediano estable, el diente no hubiera tenido ningún problema y no hubiera enfermado. Tener en cuenta esto que les vamos a profundizar en ello. Por ello, en caso de diagnósticos dentales graves, hay que partir de la base de que es el órgano el que sobrecarga al diente. Es más complicado en diagnósticos crónicos. Dichos diagnósticos deben dividirse en dos fases. En la primera fase, el órgano sobrecarga al diente gravemente hasta que su enfermedad se vuelve crónica. Si el diagnóstico del diente está cronificado y es estable en la segunda fase, puede desacoplarse del órgano correspondiente. En este caso, por ejemplo, un diente muerto puede volver a sobrecargar al órgano que, entre tanto, había sanado a través de la conexión del meridiano. Ahora bien, no es importante quién sobrecarga a quién si se considera el conjunto. En realidad, no se pueden considerar los dientes independientemente de los órganos y los diferentes órganos no pueden dividirse en grupos, como sucede en las especialidades dentista, otorrinolaringólogo, cardiólogo, endocrinólogo, etcétera. Pues todo está relacionado. Esto no es nada nuevo. Budet ya había criticado el procedimiento reduccionista en las ciencias naturales. Entonces, volviendo a este mapa bioenergético del cuerpo, tenemos canales resonadores por delante, de manera lateral, por detrás, siendo una explicación bastante superficial, ya que esto trasciende la parte inclusive visual. Voy a tomar una bebida ancestral milenaria como es la kombucha. Una bebida de fermentación capaz de regenerar tejidos, órganos y vísceros. Y si me sigues por este canal y te interesan estos temas, que a todo el mundo debería interesar de cómo volver a su origen, Pronto van a tener la oportunidad de poder acceder a unos cursos únicos, realmente únicos, de prevención, curación y primeros auxilios que vamos a ir implementando, ofreciendo en la red para que las personas tengan una libertad de poder hacer las cosas desde la comunidad de su hogar. Y por eso te invito a que te suscribas porque recién estamos empezando los capítulos introductorios de la historia de la medicina con más experiencia en el planeta. Entonces, esta interacción que acabo de leer, esa fusión que hoy la medicina cuántica, llamada cuántica, eh, brinda con, con la medicina del futuro, imagínense la ignorancia en la que viven millones de personas y el desconocimiento de su propio cuerpo, pidiendo asistencia divina, pidiendo ayuda externa, cuando se tiene por naturaleza todo adentro para poder ser restablecido. Esto es Sabia Naturaleza, en capítulo 3, que quería compartir con ustedes, y estaremos profundizando en muchas cosas tan interesantes como esta, para que tú puedas tener un poco de análisis sobre tu vida y del potencial que puedes lograr si conoces todas las herramientas naturales propias de tu cuerpo que debes activar, que puedes activar y que en definitiva te van simplemente a dar la oportunidad de tener una excelente calidad de vida, te van a liberar de muchas falsas creencias y te va a liberar también de mucha dependencia económica. Hasta un próximo capítulo, con ustedes el licenciado Martín Robinson, desde aquí, desde Sabia Naturaleza y en el programa Salud por la Música. Muchas gracias.